Pero el dominicano, el dominicano siente que le cobran de más, le cobran tantos impuestos. Sin embargo, sus bienes y servicios no son retribuidos hacia la ciudadanía, sino ver que esos bienes y servicios son parte de una, de una herencia política que tienen cada uno de los funcionarios que le dejó su, que le dejó su papá, que es le dejó su mamá que es el Arca Pública, que es la, la, la República Dominicana. O sea, que ese es su papá y su mamá que le dejaron de herencia un país y, le, y que pueden tomarlo como ellos le dé le su gana. Y eso es lo que la gente ha sentido, que sus impuestos van a bolsillos de políticos, van a bolsillos de funcionarios por más de 40 o 50 años de, de política vernácula dominicana. Entonces, no es la molestia de pagar, es la molestia de recibir esos bienes, que nunca los recibimos y solamente nos enrostran eh, su riqueza en las caras, en los vehículos, en las casas, en la forma de vida de sus hijos que viajan, que tienen, que tienen, que tienen eh, eh, becas internacionales, que, o sea, todas esas cosas que el pueblo dice, pues yo tengo, me, yo tengo de derecho a recibirlo... porque yo soy que estoy manteniendo el país. Entonces, los impuestos son una molestia, pero son necesarios para el desarrollo siempre y cuando esos impuestos no vayan a bolsillos de política... Recuerda serio que nosotros nos hemos cansado de decir a través de este espacio de que este es el país más mejor pagador de impuestos, yo creo, del mundo. Y usted diría, ¿pero por qué? Si sí, así es, aunque eh, tú ves que los medios y muchos eh, sectores eh, hablan de que nosotros, los dominicanos, no pagamos impuestos y que no, no, como que no nos acostumbramos, no tenemos esa formación de cumplir con las con las normas impositivas, ¿verdad? Cuando yo digo esto me refiero a que independientemente de poco o mucho, este país paga impuestos. Ahora, lo que tú acabas de decir, serio, ¿cómo los recibimos? Uh -huh. O sea, ¿de qué manera cuando tú vas y pagas tus impuestos religiosamente por todas las vías, cómo los recibimos? Tenemos buenos hospitales. Ajá. Tenemos buenas carreteras donde usted pueda desplazarse Ajá. sin ningún tipo de problema De manera que pudiera justificar los impuestos que pagamos Tenemos un sistema de que energía tener... que nos pueda suministrar exacto, nosotros la tranquilidad de tener exacto. luz 24 horas Tenemos eh, en el área deportiva, tenemos las instalaciones deportivas que realmente se requieren no en este país Que vayan acorde con los impuestos que pagamos no, entonces cuando yo digo que este es el país donde mejor pagador de impuestos del mundo es este, así como digo claro. que este es el, el, el circo más grande también que existe en el mundo, porque aquí están todos los payasos juntos y lo vemos a diario. Sí, claro. mm -hmm. Entonces, cuando tú dices serio, por ejemplo, que el, que el presidente de la República va a hablar, qué bueno, hay muchos que... Quisieran cuestionar el hecho de que el presidente eh, se tiene previsto o haya programado por lo menos en, la, en sus primeros meses de gestión que ab, se dirija al país todos los meses. Eh, claro. Yo lo entiendo es que eso está correcto, porque el silencio era que le cuestionábamos nosotros al presidente sí. pasado. Ahora no vamos a cuestionar el hecho de que el presidente pueda hablar. El presidente está en la obligación y en el deber de mantener informado claro. a este país. Claro. El asunto de someter ese anteproyecto al Congreso donde se ha cuestionado eh, los impuestos que lleva con él y que de aprobarse va a ser otra carga más para este país, eso ha creado mucho ruido al recién instalado gobierno de, de Luis Abinader Y qué bueno que se va a dirigir al país y estoy seguro de que se va a hablar precisamente de esa cosita, ese detalle que contiene ese anteproyecto y son los impuestos que están incluidos ahí. De hecho, <coughs> la persona que está más cerca del presidente de la República es la primera dama, y también a través uh -huh. de Twitter se expresó que esos, esos impuestos que están ahí en el anteproyecto serán revisados. Y qué bueno, uh -huh. qué bueno que así será, porque realmente es una situación que, que el presidente, ¿no? como decíamos nosotros antes de ayer, no puede permitir que se le vaya de las manos. La esperanza que se creó a partir del 17 de agosto en este país fue buena y esperemos que siga siendo buena. Es muy poco tiempo para evaluar, claro. para comenzar sí, Vito, a cuestionar. Pero, Fíjate cómo fracasó ese llamado a, a sí, ¿qué sé yo? Sí, a vigilia, a la, protesta frente uh -huh. a la Plaza de la Bandera. Es precisamente porque es muy poco tiempo. Ahora claro, vamos claro, a mantenerlo claro. vigilante, vamos a mantenerlo sí, observador. <coughs> para algo sí nosotros. mismo como se expresó el pueblo, el país completo, el pasado mes de julio, así mismo esté pendiente de lo que pueda ocurrir. Ojalá y no te, nos veamos en la necesidad de tener que caer en más de lo mismo, que no, pero, pero... que no son las expectativas que se han creado. Y qué bueno que el presidente, reitero, va a hablar y podría esto eh, eh, regresar de nuevo o renovar las esperanzas de que realmente las cosas se van a hacer como, como él prometió en campaña. Y eso es lo que espera el país. Me, mira bien? Víctor y, y, y hay que estar bien claro y uno lo ve y lo, lo y si, miren que esta semana lo, lo hemos atacado desde el punto de vista de lo que uno no no quiere lo que uno no no no no le gusta y, y se lo vamos a externar cada vez que cada vez que podamos yo no voy llame por porque sea vaina de pero sí pero sí tenemos sabemos que la el no no no estamos no sentimos el pueblo no siente prepotencia, no siente eh, nada de eso como en los pasados con el pasado gobierno donde se sentía uno que eran una persona tan tan prepotente que no podían, no podían, eh, no podían equivocarse, no po eh, eran, eran las únicas personas que podían pensar, que podían analizar, que podían, o sea, nunca vimos una actitud de, de diálogo y de, y de sentir que, que estábamos hablando con personas igual que nosotros sino con gente superiores con gente con que tienen tenían la capacidad solo ellos la capacidad de gobernar la capacidad de pensar en múltiples ocasiones y eso nunca se echó para atrás una una, una, una condición o algo que opinara el pueblo porque era la tosudez la la el, el la megalomanía existía en, el, en los funcionarios y en el Estado completo. Además, serio. no lo percibimos ahora. Además, ahora serio. Puede ser que llevemos un consenso y que, la, y que el gobierno entienda y que Abinader entienda que no está por encima del bien en mal, sino que es un ciudadano que fue elegido, un ciudadano común y corriente que fue elegido para dirigir los destinos de una nación. Tan sencillo como eso. No además, son dioses, no, además pueden, no, son, no tienen siempre la razón. Otra cosa que debe tener pendiente también el presidente de la República y es de quien, se está dejando, de quien se está dejando asesorar. El presidente es un hombre inteligente y así lo han manifestado diversos sectores y de eso no, no, no tenemos la menor duda. Hay personas que lo están <coughs> mal asesorando, señor presidente. Porque, y, y, y no se ha referido, y no, no sé si se referirá en algún momento. Fíjate que la, la, la primera dama... Eh, pues habla eh, por la vía de Twitter y hasta, hasta se somete a cierto cuestionamiento y ya responde por esa misma vía eh, y se, se le preguntó con respecto a los nombramientos que ha hecho el presidente que ha hecho el Poder Ejecutivo a familia, a varios miembros de una misma familia, bueno a esa a esa pregunta no respondió cuando digo que el presidente debe tener cuidado quien lo asesora es en ese sentido. O sea, hay mucha gente, hay mucha gente de su propio partido que está a la espera de que sea tomado en cuenta para formar parte de, del tren gubernamental. Más sin embargo, ve cómo como de manera a la ligera siguen eh, saliendo decretos nombrando personas. De una misma familia que eso crea disgusto en los PRMistas. Entonces, mucho cuidado con esa asesoría porque el presidente debe estar claro y saber eh, de esos nombramientos que, que le sugieren y que él los firma. Eh, y lo que está creando situaciones difíciles en, en, en comenzando el gobierno. De manera que hay que tener mucho cuidado, eh, señor presidente, con quienes le están asesorando en, en materia de, de las personas que siguen eh, eh, formando parte del tren gubernamental. Yo creo que las esperanzas hay que mantenerlas serio porque las expectativas <coughs> es, lo, es lo que menos podemos perder. En Así que vamos opinión, a ver lo buenas, que va a decir el buenas, presidente de la República si, en su próxima son, alocución al país. Son buenas porque si tú ves que un presidente te, te va a hablar y un presidente te da, te da dando la cara, vamos a esperar que sean buenas... Eh, que nos explique por lo menos sí, que, Además que es otra pasando. cosa, recuerda que nosotros al principio decíamos Que cuando se crean grandes expectativas, eso es peligroso claro. Porque la gente, el, el pueblo claro. está deseoso, ansioso de que las cosas eh, eh, ya se estén haciendo Por ejemplo, con respecto a la corrupción, oye, el gobierno tiene ¿cuánto? 58, 59 sí. días que asumió el poder Entonces eso no es tan rápido para que, que las cosas sentido. se puedan hacer bien hechas, serio, y no fallar una vez más, tienen que... Porque eso es Víctor, ese, ese ese ese ese tema que tú tratas es muy delicado y es muy bueno que la gente sepa, porque la gente cree que someter a una gente a la justicia y hacer un buen expediente, que no se caiga en la justicia, como hemos, hemos tenido, esa es la práctica muy corriente de los gobiernos, te hacen un mamotreto de expediente y cuando viene a ver, pierde la fuerza. Se cae, se cae. Para crear un buen expediente, y en este caso hay que crear un buen expediente. Además, las expectativas a, decir además, que que Sergio, re, recuerda que quienes dejan el gobierno no son novatos. No, no son novatos, ah. estaban conscientes, conscientes claro, y, y seguros de lo claro. que estaban haciendo o de lo que hicieron. Claro. Sergio, vamos... Vamos. Cuando le nombran la procuradora que le nombran? Eh, vamos a una pausa y a regreso ya está lista para entrar en este, como cada miércoles, la doctora Milagro Sierra. A la pausa y en breve regresamos con la doctora Sierra.